Buenas. Quiero hacer una pequeña introducción a la hoja de cálculo del LibreOffice llamada Calc. Y voy a empezar por unos aspectos muy básicos de la interfaz. Lo primero, igual que el cualquier documento está formado por hojas, en este caso los archivos que se forman en una hoja de cálculo se llaman libros. Y cada libro está compuesto por hojas. Aquí debajo podemos ver que por defecto un documento tiene solo una hoja, pero podemos ampliarlo dándole al más y tener diversas hojas. Cada una de estas hojas está formada por celdas. Hay un número determinado de celdas, pero son más que suficientes. El asunto es que cada hoja está formada por estas celdas, que están siempre enumeradas por su letra que corresponde a la columna y el número que corresponde a la fila. Podemos verlo aquí arriba, en lo que se llama la barra de fórmulas, el desplegable este, esta zona de aquí, que contiene el, la celda en la que nosotros estamos. Siempre, fijaros, A3, B1, C1, C3, ¿vale? Y si en caso de que seleccionemos varias celdas, por ejemplo, que como estos son celdas cuadradas, genera un cuadrado, nos indica la celda de la esquina superior izquierda y la celda de la esquina inferior derecha. Esto es lo que se llama un rango, siempre es celda inicial, dos puntos, celda final. Lo siguiente es hablar del contenido que puede tener cada una de las celdas. Directamente escribiendo con el teclado podemos escribir algún texto, podemos escribir números, decimales y combinaciones de letras y números. Como os podéis fijar, algunos se ponen a la izquierda, otros se ponen a la derecha. Esto es un modo muy sencillo de ver lo que el programa considera que son textos, letras o números. La diferencia es importante porque con los textos no podemos hacer operaciones y con los números sí. También muy importante, si ponemos un número con decimal pero usamos el punto en vez de la coma, este programa en concreto detecta que el punto no es el símbolo para hacer los decimales y reconoce que ese punto es un carácter de texto y este 23,4, en vez de 23,4, es un texto que es 23.4. Para que fuera decimal, hemos de poner la coma. También hemos de diferenciar muy claramente que el contenido de la celda puede cambiar su apariencia o su formato, pero no la cantidad. Un ejemplo, yo puedo poner aquí un valor, 76, y eso claramente es un número, pero yo puedo eh, añadirle más decimales o ponerlo en modo moneda, aunque la celda me muestra 76,00 y el valor de euros, aquí en la barra de, de fórmulas ve, vemos que la línea de entrada sigue estando el número 76, da igual el aspecto que yo lo cambie, que lo ponga en rojo, que le ponga el fondo de color, eso solo es formato, no es contenido, el contenido de esta celda es siempre el número 76, da igual que le añada más ceros. E importante, ¿qué pasa cuando salen estos símbolos? Este símbolo simplemente significa que el contenido no cabe dentro de la celda y tendremos que hacerla más ancha. El formato lo puedo copiar y pegar. Por ejemplo, yo puedo tener aquí otra celda con un valor y todo lo que es el formato, toda la apariencia, que por supuesto está todo en el menú de formato, tengo aquí todas las opciones relativas que lo afectan, tengo una opción que es clonar, que está tanto aquí como en la barra de herramientas en este botón, que me permite coger ese formato y aplicarlo a otra celda. ¿Qué puedo también hacer? Puedo borrar ese formato, limpiar formato directo. Y puedo modificarlo de muchas más formas. Importante también, algo que afecta mucho a los formatos, las fechas. Yo, por ejemplo, para poner una fecha pongo día barra mes barra año. En la hoja de cálculo por defecto se resume y siempre pone dos cifras para día, dos cifras para mes y dos cifras para el año. Pero si esto lo quisiera cambiar, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Puedo venir a formato y formato de celdas o botón derecho, formato de celdas. Y esto es muy importante. En esta pestaña de números tengo todas las categorías que son esos números. Ese contenido puedo hacer que sea fecha, puedo hacer que sea moneda, un porcentaje una hora. En este caso, como estábamos hablando de una fecha, lo importante es que puedo cambiar cómo quiero ver esa fecha. Por ejemplo, si yo quiero que en vez de salir solo el año final me salga el año completo, pues lo puedo poner. Puedo poner que me salga, en vez del número del mes, que me salga escrito el texto, el, a qué mes corresponde. En este caso, pues sería 1 del 2 del 9, 1 de febrero del 19, del lo siguiente de lo que quiero hablar son de las operaciones. La hoja de cálculo tiene un fuerte componente matemático. Si solo fuera para poner texto no tendría sentido. Así que voy a hacer... vamos a ver un ejemplo. Imaginar que tenemos dos celdas con dos números. Esta celda y esta celda. Lo, su... lo bueno que tiene es que puedo hacer operaciones. Hemos dicho, ¿cómo las hago? Muy sencillo. Para hacer cualquier operación lo primero que he de poner en una celda es el igual. A continuación puedo poner cualquier número, 45 más 23. Y el resultado que me sale en la celda es ese número, el resultado de la operación. Pero fijaros que aquí arriba, en la línea de entrada o en la barra de fórmulas, me sale la operación. El contenido de la celda es esa operación, pero lo que me muestra es el resultado. Esto no solo me sirve para hacer operaciones con valores en una celda, sino también con operaciones con el valor que hay en ciertas celdas. Por ejemplo, yo una vez he puesto el igual, si pulso en la celda que tiene un valor, en este caso B3, como veis, automáticamente me pone ese nombre de celda. Ahora puedo hacer la operación de poner, pulsar el más y puedo señalar otra celda que con la que quiero operar. ¿Veis? He dicho que en esta celda pondré el valor de B3 más C3. Le doy a Enter y me pone el resultado. Como podéis ver, el resultado es el mismo, 68, pero... Aquí, en la barra de las fórmulas, vemos que en uno me pone C45 más 23 y en el otro B3 más C3. Pero como en este caso la celda B3 tiene 23 y C3 tiene 45, el resultado es el mismo. Y estas operaciones no solo se limitan a la suma, también a la resta. Celda menos celda. Puedo hacer multiplicaciones o dividir del mismo modo. Pongo un igual, selecciono celda, signo de multiplicar, que es el asterisco, y la otra celda. Dividir, igual, celda, signo de dividir, que es la barra, y otra celda. Como veis, cada una me da el resultado adecuado. Recordad que cuando tenemos decimales... Pulsando en estos dos botones podemos reducir el número de decimales o añadir el número de decimales. ¿Vale? Como veis, lo podemos poner a nuestra elección. Más cosas que podemos hacer. No solo podemos multiplicar celdas por otras celdas, sino celdas por números. Y usar paréntesis para hacer operaciones más complejas. ¿De acuerdo? En este caso me da un error. ¿Por qué? Me he dejado el signo. Por ejemplo, hay multiplicar. ¿Vale? Siempre que pongamos, siempre que nos dé un error es algo mal que está en la fórmula. Es importante recordar siempre, aunque aquí no veamos nada, aquí arriba tenemos el valor y si hacemos doble clic podremos ver la operación que estamos haciendo y nos marcará con colores las celdas que intervienen en esa operación. Y por último solo nos queda hablar de las funciones, las funciones es una manera de hacer operaciones a un nivel mucho más complejo, es decir, usando funciones matemáticas. Por ejemplo, si yo quisiera sumar todos los valores de estas casillas tendría que ir sumando casilla a casilla, esta más esta más esta más esta, eso que en este caso que son cuatro no es muy costoso. Si tuviera 20 casillas sería casi interminable, en vez de hacer eso, ¿qué puedo hacer? Usar una función, en este caso la función de sumar. Tenemos aquí una, un botón que pone existente de funciones, al pulsarlo me sale un listado con todas las funciones que tengo, son demasiadas como para sabérselas todas, pero no hace falta saber tampoco de memoria, nosotros aquí en el, en el, en el lugar del buscador si sabemos lo que queremos hacer, suma, me sale un listado reducido de todas las opciones que tengo. En mi caso, ¿vale? Veis que conforme las selecciono, aquí a la derecha, me sale una explicación de lo que hace. ¿Yo qué quiero hacer? Solo sumar. Pues busco esta, sumar. Devuelve la suma de los argumentos. ¿Qué me dice que es? Suma número 1, número 2. Puedo decir todos los diferentes números que quiero sumar. Pues le doy a siguiente... Y aquí veis que me está escribiendo el valor de la función. Todas las funciones siempre son un igual, una palabra y entre paréntesis lo que, a quien afecta esa función o los parámetros que tiene esa función. En este caso, ¿qué quiero, ¿qué quiero pasar aquí? Celdas. Las celdas que quiero pasar, ¿cuáles son? Estas de aquí. Como veis, al seleccionarlas directamente me las coloca. Me pone el rango desde C9 hasta C12 y me las coloca aquí en el primer elemento, del primer número. Solo tengo que darle a aceptar y ya lo tendré hecho. Para comprobar que esto va a dar el resultado correcto, aquí vemos una previsualización también. Si aquí diera algún tipo de error, sabríamos que algo estamos haciéndolo mal. Y ya está. Pero igual que tenemos funciones de suma, tenemos muchos tipos de funciones. Por ejemplo, otra función que a veces se usa, el máximo o el mínimo o el promedio. Promedio. Aquí lo tenemos. Entonces, el promedio es el promedio aritmético o la media aritmética. Le damos a siguiente. Y lo mismo, podemos seleccionar el número de celdas que queremos afectar. Le damos ok y ya lo tenemos ahí. Como último detalle, decir que las funciones podemos utilizarlas sin necesidad del asistente. Podemos escribirlas directamente. Ponemos el igual, ponemos el nombre de la función, abrimos paréntesis y seleccionamos las celdas que queremos sumar. Cerramos paréntesis y le damos a Enter. Y ya lo tenemos.